Efectivamente, ya se están colocando, bueno, desde que se abrió una primera instancia, personal de salud, embarazadas y chicos entre 6 y 24 meses, en los cuales a partir de este lunes, eh, se inició el lunes 27, se inició la vacunación a los mayores de 65 años, a las personas mayores de 65, y el miércoles 29 se comenzó con la vacunación a las personas con comorbilidades y policías. ¿Cuántas dosis han aplicado hasta el momento, Fabi? ...se había aplicado en una primera instancia... ...el día lunes, que fue la apertura... ...200 dosis a los mayores de 65 años... ...pero anteriormente... ...bueno, el día lunes... ...se habían colocado 3.000... ...más de 3.000 dosis... ...a pacientes, a, perdón, a personal de salud... ...y embarazadas... ...y cerca... ...eran 899 dosis... ...a chicos entre 6 meses y 24 meses... De ...eso fue el día lunes... ...no tengo al día de hoy porque bueno... ...los cierres lo vamos haciendo una vez por semana. ¿Cómo va a continuar el plan de vacunación? El plan de vacunación va a continuar así ya, ya se han habilitado todos los grupos... ...la verdad que de esta manera hemos culminado con todos los grupos... ...en la habilitación. Ahora eh, lo que queda es que podamos vacunarlos a todos... ...las la dosis, la única que se encuentran solamente en el vacunatorio central... ...son para mayores de 65 años... Que ...eso es por ahora, momentáneamente... Posterior a esto, a medida que tengamos nuevos ingresos, se distribuirán al resto de los centros de salud para poder ser abordados de ahí también. Pero todos los demás grupos, personas de salud embarazada, chicos entre 6 meses y 24, los pacientes con comorbilidades de 2 años a 64, están en todos los centros de salud las vacunas. La vacunación COVID eh, viene lenta, la verdad que muy poca la asistencia que hay. Siempre, o sea, con esto, con respecto a la vacunación... Antigripal, nosotros ofrecemos también, si ya se ha culminado el, el tiempo, los 120 días han transcurrido desde la aplicación de la última dosis, nosotros ya solicité, le consultamos y le decimos que si quiere que le coloquemos la vacuna COVID también, así aprovechamos y completamos el calendario en forma completa.